Come, come, come, come. Oh, qué hambre. Oh, qué hambre. Oh, qué hambre. Tiene este gazapito. Oh, qué hambre tiene este gazapito. Tan bonito, sí. Tiene mucha hambre, mira, Venga va. Vamos a comer. Oh, qué hambre. Oh, qué hambre. Oh, qué hambre tu comidita, tu comidita, tu comidita ay, qué rica tu comida ay, qué rica tu comida ¡Sí! un poquito más de comida. si, sí, ya vamos, un poquito más de comida. si, sí, si, sí, ya vamos, ya vamos ya vamos, ya vamos. Mira, este. aquí, aquí aquí ¡Oh, uh. qué okay. rico! Te voy a dar más Sí, te voy a dar más de lo que te toca Porque tienes mucha hambre Si sí, tienes un hambre que no puedes con ella ¡Ay, qué rico! Toma Toma ¡Oh, qué bueno! Bonito